A ver, muchachos, así en fresquito, está iniciando la nueva temporada de Marvel Snap, estoy por grabar wow, esto para YouTube, así que todos, venido, dale, muchas gracias, ahí mire, estamos recibiendo esta nueva temporada con un suscriptor, muchas gracias por suscribirte ahí capa. muchachos, estamos dándole con todo y vamos a hacer un análisis y una revisión de todo lo nuevo que está viniendo en este pase de temporada, ¡ahora mismo! Ya muchachos ya estamos aquí vamos a ver rapidito abrimos eso. estamos con la pantalla acá para que se puedan ver todas las cosas por favor todos los que estén acá en el chat no vayan a canjear nada de puntos de canal porque acá no se van a poder ver reflejados ¿sí? así que vamos a hacer ahorita revisión directamente de esto y acá dice hacia el reino cuántico pase de temporada febrero 2023 ok. Eh, bueno, acá solamente le ponemos más tarde Porque ahorita no lo vamos a comprar Acuérdense que acá hay algo importante Cuando sale el compruébalo, dice obtén premium, que son 10 dólares más o menos Pero acuérdate que también que hay un premium plus O un premium más no Que te da 10 eh, niveles adicionales Esto de acá no se recomienda comprar Mejor eh, gástatelo en comprar oro Para tus bundles de repente no Para algún bundle que venga Pero no se recomendaría gastar Estos son creo que como eh, 5 dólares más O algo así, no te sale como 15 Solares, no lo vale la verdad pero si quieres y quieres obtener 10 eh, cofrecitos adicionales de de temporada pues se puede hacer entonces comenzamos a revisar ahorita todo lo que está ofreciendo este pase de temporada miren acá ya estoy viendo algo que no me gusta mucho y es el tema de los potenciadores que esto hasta el momento no lo quitan y no lo reemplazan por otra cosa entonces acá estamos viendo potenciadores potenciadores acá hay un título dice querida Encogía a los héroes Esto es de referencia total de Ant-Man Definitivamente Después acá tenemos, eh, bueno, acá está la variante Pues el avatar de Steampunk eh, Tenemos más potenciadores de Ant-Man Que la verdad ahorita potenciadores de Ant-Man ¿Quién necesita esas alturas potenciadores de Ant-Man, viejo? A ver, veamos ¿Qué más hay acá? ¿Qué tenemos? Tenemos, eh, bueno, acá está Ant-Man, acá está la variante Tenemos acá variantes Mire, a ver, este, este dorso Este, este es Kang, ¿Verdad? Este es, estos son los ojos de Kang con el tiempo Este está bonito Este dorso me gusta A unos cubos de distancia Mira, este, este título también está bueno eh. Está bueno, a ver, ¿qué más? Tenemos esta, este rostro también de Wasp está, está en algo eh. Tenemos acá también la variante Yo no tengo, por ejemplo, la carta de Wasp Y sí quisiera poder subir lo más rápido posible los, El nivel de pase de temporada Para poder eh, canjear a Wasp Al menos la variante Para poder jugar con la carta y acá tienes otra. Ya te, ya te he vencido antes, dice A. ¿ah? Eh, está, está interesante este. Eh. Está interesante. Ya, ok. Vamos a ver qué más. Tenemos el dorso de Ant-Man. Que este dorso está muy bonito. No sé si tendrá efecto este dorso. Ojalá que sí. Sería bonito que eh, tenga como una animación de unas ondas ahí, ¿no? Como si tuviese un eco así. Estaría genial. Pero creo que no, creo que no. Y finalmente tienes la carta de Mo. Que es esta variante, digamos. Está... Mira, no sé por qué, pero la, la variante, la primera carta de Modoc me gusta mucho más, ¿eh? Me, me parece muy bonito el arte, muy, muy pulcro, ¿eh? Así que vamos bien. Y qué bueno, la verdad, como dice Total, un saludo Total, ¿cómo estás? Me parece buenísimo, viejo, que ahora ya los dorsos no tengan el Marvel Snap, que eso de verdad estaba de más. Así que por ese lado, un puntito han sumado en, este, en esta presentación los de Marvel Snap, ¿eh? Ya, vamos a darle entonces... A ver, ¿qué es lo que han dado? A ver, primero ahorita, entremos a la tienda rapidito a ver qué hay. Ya salió el paquete de Mr. Negative, muchachos. Como les digo, si yo tuviese el oro, yo lo compro sin problema. Son 3.000 fichas de tokens, 6.000 créditos. No está mal. Y la variante de Mr. Negative, que está algo chula también, ¿eh? está bonita. Así que, los que deseen, ahí tienen para comprar a Mr. Negative. Si alguien quiere hacer una pequeña donación por ahí en bits de repente me ayuda, lo compro también sin problemas a Mr. Negatives ¿eh? así que pues bueno, una con otra puede ser pero ahorita esta, esto como ya les había explicado en el video está digamos bastante decente acá tenemos algunas variantes que han salido que eso es lo de menos, acá me ha salido justo mira me ha salido Wasp acá, estoy buscando al Absorbing Man que no quiere salir y ahora sí, salimos de acá y vamos a ver entonces esta parte que es la más importante ¿eh? vamos a ver qué ha venido ahora y a ver, ¿cuáles son los premios que hay acá? Que esto ya está reclamado. Acá viene, ¿qué dice? Mi otro vehículo es una hormiga. Pues bueno, sigamos. Acá hay una variante a nivel 60, muy bien, lo de siempre. Miren, acá lo que han hecho es ponerle el dorso. Pero es que, a ver, yo no digo que, que no, no está mal. Solamente que... Es que lo que pasa es que ya están, están haciendo la misma fórmula como la hicieron con, eh, con, con este. ¿Cómo se llama? Con esta cosa de Sabu, ¿verdad? Eh, cambiarle de color solamente al dorso no debería ser. No debería ser suficiente. O sea, debería de ser un diseño distinto, ¿verdad? Ahora, si este diseño va a ser animado. Si este diseño va a ser animado con respecto al otro que es estático. Ahí sí puede ser que le estén agregando algún valor. Si fuese animado estaría bueno. Pero si lo dejan así tal cual, estático, y solamente le cambiaron el color a doradito nomás la arenita, como si le hubiesen puesto un sol ahí para que le abrille, pues ahí sí no estaría tan bueno. Pero creo que de todas maneras ya, ya algo, algo, algo por ahí eh, ya han hecho, ya algo por ahí han hecho al menos. Acá debieron de haber puesto un título, no sé por qué no pudieron poner un título acá, pero de todas maneras... Eh, es interesante que ahora al menos el dorcito que tienen acá ya da una vueltita ¿no? ya, bueno ya, vamos a ver acá eh, ¿qué hacemos ahora? a ver ¿qué hacemos ahora? ya, y estas me parece todo muchachos, ya tenemos eh, eh, toda, espérate, capítulos los capítulos, ¿cómo están? Capítulo 1, 2, 3, solamente ya es el capítulo 4, o sea, más o menos si juegas bastante entre rango 85, entre nivel de pase de temporada 85 a 100, dependiendo qué tanto juegues, más o menos ese será el nivel al que puedas llegar. Pero bueno, muchachos, ahí están entonces todas las cositas que le he podido mostrar sobre este, sobre esta, esta temporada. Digamos que me emociona bastante porque hay muchas cositas ahora que están poniendo como los dorcitos que ahora no hay cositas detalles mejor dicho que han quitado y que el meta no va a ser tampoco una cosa donde Modok va a reinar porque Modok es una carta que al menos en mi opinión no parece ser que fuese a tener un impacto grande en el meta ya lo había comentado antes incluso tengo un video ahí donde les hablo sobre todas las eh, posibles eh, mazos que se jueguen con Modok y a la vez también les había hablado también sobre bueno las sinergias y la historia de Modoc, ¿no? como es un científico que al final se termina mutando y demás pero decirles ahí que lo importante era que Modok acá no iba a ser una carta muy relevante como un Silver Surfer o un Sabu, no no a nivel de ese impacto, sino a nivel de un impacto se podría decir más suave como lo fue Miles Morales al inicio de la primera temporada del juego, así que ya saben muchachos, si has llegado hasta aquí yo te agradezco bastante muchas gracias por haber visto este pequeño análisis sobre esta temporada que, que ha venido digamos que seguramente va a reforzar un poquito más los mazos de descanso Arte. Vamos a ver si por ahí se hacen algunos convitos más locos con esta carta, ya solamente el tiempo lo dirá, es cuestión de ir testeando y ver qué cosa pasa con Modo Kai y ya sabes, estoy en el canal de Discord, bueno, perdón, esto, tenemos canal de Discord, eh, puedes ahí encontrarnos en el enlace se, de esta descripción del video, vas a poder encontrar el enlace para que vayas al canal de Discord y también eh, de lunes a viernes haciendo transmisiones en la plataforma morada todos los días, así que te espero allí, un abrazo para ti.